El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada nace con la fuerza del trabajo conjunto entre científicos y gestores, es una iniciativa en la que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, eh, la Universidad de Granada, el Centro Andaluz de Medio Ambiente y tiene cuatro partes fundamentales, un programa de seguimiento eh, de eh, variables en diferentes campos eh, Hablamos de aproximadamente unos 130 eh, parámetros diferentes desde eh, atmósfera, eh, nieve, ecología terrestre, aguas, socioeconomía, que integran eh, todo un programa que hace de Sierra Nevada un auténtico laboratorio para la detección y el seguimiento de los procesos de cambio global. El segundo pilar fundamental es un sistema de información que es eh, el sistema Linaria que integra todos estos datos estructurándolos, almacenándolos convenientemente, documentando toda eh, la obtención de estos datos y eh, haciéndolos accesibles tanto para los gestores que toman decisiones como para los científicos que eh, realizan eh, proyectos de investigación. El tercer pilar lo constituye eh, un programa de gestión para construir capacidad de adaptación no nos conformamos con observar con detectar señales de cambio sino queremos desarrollar proyectos experimentales que nos orienten en la gestión hacia el futuro y eh, hemos comentado eh, líneas de trabajo que tienen que ver con la naturalización y diversificación de las masas forestales de repoblación que tienen que ver con la conservación de las acequias tradicionales ...que eh, hablan de eh, la conservación de formaciones vegetales vulnerables... ...como pueden ser los robledales, los enebrales... Eh, ...que hablan de la restauración de sistemas degradados... ...pues incendio, ...como el incendio de la vertiente suroccidental de Sierra Nevada del 2005... ...en el que eh, se aglutinan medidas de gestión activa... ...se aglutinan eh, seguimiento... Evaluación de esas medidas, se aglutina eh, integración de la población local a través de eh, las comunidades de regantes, de los ganaderos y en donde también participan eh, voluntarios e incluso eh, empresas eh, en proyectos de responsabilidad social corporativa. Eh, el cuarto pilar fundamentalmente es el del de, eh, foro de comunicación en donde eh, tenemos una línea de eh, sensibilización, divulgación a la sociedad, eh, de encuentro entre técnicos, científicos y que eh, de alguna manera pues, contribuye a, a, a dar visibilidad a este observatorio de cambio global.